...y insurgente, ¿ok? ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Retírense! <ríe> <ríe> <ríe> ¡Oh, ¡Qué <ataque> sorpresa! <ríe> ¡No! ¡Corran! ¡Lábanme <ríe> <¡Sálvene> aquí! ¡Sábanas! ¡No! <ríe> oh, ¡Estoy atrapado! ¡Sálvese quien pueda! ¡No regresen en 15 minutos! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia, abres y vuelves a cambiar las cerraduras de la casa otra vez! ¡Te juro que voy a... ¿En serio? ¿Esto es lo que te prometo que seré mejor significa? Solo déjame entrar ¡Hueles a botella de whisky! Pues no te preocupes de eso, se me pasará ¿Sabes que tengo el número de tu comandante listo para llamarlo? Y lo voy a hacer, te lo prometo No lo hagas por mí Trata de ser el padre que estas niñas necesitan Trata de ser el padre que ellas necesitan ¿No tienen nada en qué entretenerse? Sí. ¿Conocimos a los vecinos? Da, comunidad 9, reporte de disparos, Lanyer y son Se cree que el sospechoso está en la casa. El sospechoso tiene unos 35 años, 6 pies de altura y pesa unos 90 kilos. Se acaba de volver a dormir. Bien, esa es mi niña. ¿Cómo estás, tesoro? Eh, esa es mi niña. Ey, amor, amana, ¿qué haces? ¿No escuchaste las noticias? ¿Qué pasa? Nos vamos a quedar con mamá y Herb en Sabana hasta que regreses ¿Qué? Gracias por unirse a nuestro noticiero Hace poco se anunció que el fuerte este Desplegará a más de mil soldados Amor, o sea, ni siquiera sabemos si es mi unidad Julie y Amy ya me hablaron No sé qué voy a hacer con ella Cuando vaya a trabajar y no tenga nadie que la cuide hey, hey, No sé se Mírame, Tranquila, mi amor no te preocupes, puedes quedarte aquí... ...cerca de la base... ...de las otras esposas, de los otros niños... ...estarás mucho mejor aquí que con tu mamá... ...confía en mí... He enviado más de 20.000 tropas estadounidenses a Irak... ...la inmensa mayoría de ellas, cinco brigadas... ...se instalarán en Bagdad... ...si aumentamos nuestro apoyo en este momento crucial... ...ayudamos a que los iraquíes rompan este ciclo de violencia... Lograremos que nos Mamá, ¿qué es el número, primo? Mamá, mm. los números son divisibles entre sí mismos y entre uno <ríe> <ríe> Hola, mamá, disculpa, ya regresé Sé que estás ocupada, de modo que no te voy a quitar mucho tiempo, querida, pero esa es la razón por la que no pude dormir. El niño necesita a su madre. Mamá... ma. Um... Me van a enviar a Irak. Vengo de ver al coronel Smith, señor. Estoy en la lista. Lo sé. No es el momento ideal, hijo... Acabas de terminar el básico. Quisiera que tuvieras más experiencia como no combatiente, pero la necesidad de capellanes en todo el ejército lo impide. ¿Qué era batallón de infantería? Unidad de repunte. Son la punta de lanza, moviéndose a la vanguardia cada día en caminos llenos de trampas, fraccionadores y conduciendo por campos minados. Me enlisté para servir donde me necesite, señor. Doce meses se van rápido. Más rápido que quince, de seguro. ¿Quince, capellán? Quince. Bueno, bueno, bueno, bueno. ya basta ah, Espera, espera Papi. Te toca ¿Qué quieres decir no que no te Papi. toca? Te toca, te toca completamente Tesoro ¿Qué pasa? No? ¿Tesoro? ¿Tesoro? Tesoro, ¿dónde está su inhalador? ¿Dónde está su inhalador? ¿Dónde está? No lo tienes? Estás, eh, está, bien? está bien, voy por el repuesto Voy Tranquilos, a traerlo, eh, por un segundo Sí, sí, aquí está Vamos, vamos, levántate, siéntate, siéntate ¿Estás lista? Uno, lista está? ¿Uno más? Respira. Bien, está bien. Estás muy bien. Muy bien, más Muy bien, eso. estamos bien. Ya, está a estar bien. Ok. ¿Mejor? Sí, eso. Ah, sí, sí, bueno. Claro. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, ya vayan. Oigan. Gracias por venir Heather, ¿Sí? mira quién es Ah, oh, oh, hola Darren Turner, uh, capellán Turner, gusto en conocerlo Mayor, Michael Lewis Ah, ah, uh, Tania, gusto en conocerte Igualmente Formalmente, esta vez Soy Heather, gusto en conocerte El gusto es mío ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, seguro, vale. gracias ¿Tienes una fría? Sí, amigo, enfriando desde la madrugada ¿Qué tienes? Capellán, eh? Sí. Sí. Me imagino que disfrutaste el espectáculo. Ah, mira, amigo. Solo sé que todos pasamos situaciones en nuestros hogares. Y familias o no, la vida es siempre difícil. La familia que tengo en Irak está loca, pero es más fácil lidiar con ella que con esta. Este es el primer viaje para mí, así que agradezco cualquier consejo. Tu corazón. Déjalo en casa. Que no me olvide esta pequeña. ¿Por qué crees que hice tomar esas fotografías? Adiós. ¡Papi! Eh, ¡El cariño! ¡Ven acá! ¡No te no. vayas, papi! Ah. ¿Papi? ¿Sí? ¿Y si algo malo te pasa a ti? Recuerda cariño, siempre llevo mi armadura especial Lo sé ¿Sabes qué? ¿Podrías cuidar esto para mí? Y cuando sientas miedo o me extrañes, míralo Y recordarás quién me está cuidando Está bien Te amo con locura Yo también te amo mucho No olvides mandar fotografías de caras cómicas, ¿sí? Lo haré. de Irak aquí en la base de operación Falcón estamos a 8.1 millas de la zona verde pero a 9 de la carretera que no podemos controlar y vecindarios llenos de personas a las que debemos proteger y entre los que habrá unos que tratarán de matarnos, su trabajo es distinguir quién es quién, estén alertas mucho ojo está bien Mayor North Capellán Delvin Turner. Gusten conocerle, capellán, Bienvenido al campamento. Gusten conocerlo, capellán. Siéntense. Maestría en divinidad, ¿eh? ¿Qué tanto le ayuda con sus hijos? Señor. ¿Sus hijos, capellán? Porque aquí Nord tiene una gran acreditación también. Pero será él el primero en decirle que en la vida real, y mucho más en esta, la teoría y la tesis de maestría están de sobra. Igual que con tres hijos en casa. Pues, tienen ocho meses y diez años. Así que, hasta ahora todo bien. Es siempre la ventaja tener un capellán que sea hombre de familia. Divorcios registrados en los últimos tres meses. Y bueno, el mío tampoco duró, no estoy juzgando a nadie. Pero sé que el hecho de que un soldado pierda a su familia y no tenga razón para regresar no nos ayuda a la estabilidad que necesitamos. Y eso va para usted y los suyos también. Ah, um... entendido señor, pero... Pedro y yo estamos juntos en esto. Es voluntaria en el equipo de apoyo a las familias. Es lo que buscamos. Pues muy bien. Bienvenido a Falcón, Capellán. Gracias. Entonces, el equipo de ayuda de emergencia es parte del grupo de preparación de familias y... Um... Uh... Uh... Uh... Uh... Disculpa. Disculpa. Estoy escuchándolo y... Podrá llamarse grupo de preparación de familias, pero... Esta es nuestra tercera vez y nunca nadie está preparado para este difícil trabajo Me imagino que debe ser difícil, pero realmente siento el llamado um, No debería preguntarte esto, pero... Cada vez que Michael viene a casa, viene más enojado, distante ¿Podrías pedirle a Darren que vea por Michael, no sé, qué hable? ¿Que hable con él? Claro. El campo de tiro está allá abajo. El hospital está a la derecha. El comedor a la izquierda. Y la tienda del capellán a la derecha allá abajo. ¿Podemos hablar, capellán? Seguro. Darren. ¿Por qué no vas al campo de tiro a conocer a tu asistente, al Sargento Peterson? Yo me llevo tus cosas. ¡Alto fuego! ¿Sí? Disculpe, capitán. ¿Sabe dónde puede encontrar al Sargento Peterson aquí? La encontró, señor. No se ofenda. Pero si encuentra alguien que le pueda mantener a salvo y administrar su oficina como yo... ...soy capaz de comerme el casco. ¿Listos? ¡Apunten! ¡Fuego! Si sigue, así avergonzará a los francotiradores de aquí, sargento. Seis años en la policía de Atlanta. Vine aquí después de la Guardia Nacional. Serví en el Fuerte Stewart. Y seis años de ministerio universitario en el campus, casi lo mismo. Seguro, capitán Es el turno de mamá Gracias No es justo Les dio gusto hablar contigo Qué gusto oír tu voz El gusto es mío Caramba, dos semanas se sienten como si hubieran sido cien ¿Cien? Vaya, ¿cómo te sientes? Bueno, me gusta dormir en tu lado de la cama ¿Está mal? Para nada, yo tengo un catre para mí solo Disfruta tú también Pero creo que puedo marcar una gran diferencia aquí Sí, claro que puedes Oye, la página web está lista Y queremos subir fotografías cada día para que no te pierdas de nada Ah, uh, no, ya se me acabó el tiempo ¿Qué? Bueno, la próxima vez los niños esperarán Te amo muchísimo Y yo a ti Shonda Sargento Pase Jacobson movió las presentaciones Pero las entregas de las familias tienen prioridad ¿Parte del ejército, capitán? Uh, si la familia está bien, el soldado está bien Muy importante Bueno, hoy el tercer y cuarto pelotón van a barrer el vecino de al lado de nuevo a ver si podemos entregar los regalos de bienvenida más despacio. Capellán Turner, unas palabras. Es un honor conocer a hombres y mujeres tan maravillosos, leales a su país y defensores de los vulnerables de aquí en Irak. Espero que sepan que mi carpa está siempre abierta. Me gustaría conocerlos. Señor... Bendice a estos hombres y mujeres hoy Protégelos Entonces, ¿qué tal soné el día de hoy? Disculpa, era parte del personal en la iglesia y... Ahora que estoy aquí no quiero sonar como que estoy en el púlpito porque... Si lo hago, nadie vendrá al sermón Leje la caja de golosinas en el escritorio Los demás se enterarán y vendrán Ah, eché un vistazo a la entrega de hoy Dijo que lo trajera. Aparentemente he echó un vistazo a mi buró para asegurarse. Ah, una de esas mamás que ama a sus hijas. Odio, ah, esas. Más bien una que piensa que mantenerme en regla es su trabajo, no el mío. ¿Lo puedes hacer, González? El ¡Que calla, otorga! agua pura. ¿y ya hablaste con él desde...? Tiene tres, no habla mucho ¿Salió a ti o a su papá? Uh, ¿El chico que vio dos líneas en la prueba de parásis después nunca regresó? ¿Este chico? No, no tiene ese título y no, no era mi esposa Resérvate el sermón Mi mamá se encargó de dármelo Pues es un regalo de Dios Eso es todo lo que importa Tu oración, pero parecía genuina. Oye, capitán, ya que ¿te se terminas. Así que... Hablé con mi familia ¿Sí? Nuestras familias están bien Qué bueno Creo que Tania quiere hablar contigo ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres decir? Al parecer es su trabajo meterte en las vidas de otros o algo así Bueno, algo así Pues bien, mi matrimonio no te incumbe Y no sabes nada de mí o mi familia Sé que tu familia te ama Y les encantaría hablar contigo ¿Sabes qué? Te voy a explicar cómo funciona esto Porque tú nunca has estado en Irak Antes y no sabes lo que es volver a casa Nunca Vuelves a ser el mismo Ni tampoco poco el matrimonio perfecto De cuánto de que piensas que tienes No te metas en mi vida Hagamos algo Si tú les llamas ...y te cuelgan. No te molesto más. ¿Lo prometes? Sí. Lo prometo. Hola. Hola. Soy... ...yo... Soy yo ¿Michael? Sí, no iba a marcar otro número Es que... Estoy hablando del teléfono del capellán Nuestro pero... vecino Sí, nuestro vecino Una más Y creo que la tengo Se ve bien Les traeré pruebas la próxima semana y... Bien. Todo se ve muy bien Gracias Disculpe Creo que te vi en la base cuando partió tu esposo Oh. Me llamo Heather Turner Hola, soy Amanda Hola, ¿y quién es ella? <ríe> es Alexis <ríe> Qué tierna La mayoría del tiempo llora porque su papá no está aquí No dormían toda la noche, de modo que yo tampoco dormí Debía haber pedido el día, pero no puedo darme ese lujo Amanda, no sé tú, pero esto es lo más difícil que jamás he hecho Es normal sentirse abrumada No eres la nunca que se siente así, te lo prometo mi, uh, mi número está en la lista de contactos del grupo de preparación Por si alguna vez quieres hablar o salir o lo que desees Estoy embarazada Y no sé cómo voy a decírselo Cabo. Nos dieron con dos granadas señor La primera granada no nos dio Pero la segunda cayó en el carro de Cosgrove y pues ¿Quiénes resultaron heridos cabo? Cosgrove, Heriden, Mitchell y... ¡Bájenla! ¡Póndese prisa por favor! ¡Bájenla! ¡Rápido! Sus dos hijas señor ¡Vamos! ¿Quién va a bajar esta? No pude salvarla, capellán. Así que, creo que... Haga lo que usted hace. Especialista. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bradley. Lance Bradley. Estoy seguro que hizo lo que pudo. Los soldados del Fuerte Stewart fueron asesinados hoy por insurgentes iraquíes mientras patrullaban durante una operación de combate en Bagdad. Las tropas eran parte de la movilización que dejó el Fuerte Stewart en abril como parte del incremento de tropas. Oh, Dios. Oh. Lo siento. Es lo siento. No, Debí está haber bien. llamado antes está de venir. bien. No, me alivia saber que ahora mismo no eres un capellán en uniforme. Bien, ¿seguimos nosotras? Él, encargado de notificaciones y el oficial de bajas, están en casa y nosotras seguimos hasta que la familia llegue ¿Presidencia de los planes? ¡Hey, Pulga! ¡Papi! ¡Qué alegría oír tu voz! Te extraño muchísimo. Yo también te extraño. ¿Todo bien? Mami se veía preocupada cuando se fue con la señora Tony. Estoy bien. Lo prometo. ¿Tienes tu armadura especial? Claro que sí, Pulga. ¿Y tú? Todo ese días. Cuando me acuerdo. Dale un fuerte abrazo a todos de mi parte, ¿sí? Adiós, amor. Adiós, papi. Bueno, aquí vamos. Heather, ¿estás lista? Ay, señor, tenemos que hacer esto. Hay que hacerlo. ¿Todo bien, capellán? Sí, señor. Qué bien. Porque hay algunos por aquí que necesitan su visita ahora mismo. señor ahora que estoy aquí no estoy seguro de qué debo decir bueno no soy un experto en tu área pero qué tal si dejas la maestría en divinidad en tu tienda y le brindas tu corazón a estos muchachos como se ven las cosas significará mucho para ellos ¿Tercer pelotón Alfa? Lo encontró, capellán. Puede pasar. Pues. Siento interrumpirlos. Este es mi primer servicio memorial, así que. agradecería su ayuda. Si me pueden contar de sus amigos. Los civiles. nos rodearon cuando bajamos del último puente. Dos explosiones. una tras otra. Detrás de nosotros y salimos corriendo Jalando, sacando a Mitchell del fuego Pero ya había muerto Y Gosgrove ya estaba dentro sacando a las dos niñas Las llamas lo atraparon Mitchell estaba comprometido La esposa de Gosgrove estaba embarazada Los conocí desde el entrenamiento básico y cuando mi prometida decidió que la vida militar no era para ella, ninguno de los dos me dejó ni un instante hasta que salimos para acá. A lo mejor evitaron mi locura. ¿Qué hacemos con la niña Capellán? Los médicos se la llevaron. Entonces. Uh, ¿Tiene algún versículo bíblico que explique por qué murió una niña cuando apenas empezaba a vivir? No. No lo tengo. Ok. Pero también tengo hijas. Y el solo pensar en perderlas es más de lo que puedo imaginar. Sí, yo también tengo una hija, ¿y qué? Este Dios podría llevarse a mi hija mañana y a las suyas después. Estás enojado. Lo entiendo, a todos nos enfurece la muerte, ¿verdad? Creo conocer la razón. Creo que... Es porque fuimos hechos para vivir. Y creo en un Dios que nos vino a rescatar de la muerte y darnos vida. Quien nos dio la vida para empezar. Con un tiempo y propósito específicos. Hasta que nos llame de nuevo a casa. ¿Sabe lo que nos dijo la niña cuando la rescatamos? Por medio del traductor que quería vivir para dos cosas volar un aeroplano y escalar una montaña para estar cerca de Dios una niña inocente que no merecía morir quería estar cerca de Dios y creía en un Dios que no hizo nada para salvarla ¿tiene un versículo para eso? ojalá lo tuviera entiendo. De verdad. Siento mucho lo de tus amigos. Y lo de tu prometida. Gracias, Capa. Así. Hola cariño Espero que nunca tengas razón para ver este video Pero si lo haces Supongo que no tiene sentido ocultarlo Me siento tan mal de no compartir todo lo que sucede aquí con ustedes Como es costumbre ¿Cuánto por la carne seca? 20 por la caja. Oh, qué listo. Yo lo compraría todo. Al menos que hagas eso. Son gratis. Oiga, creo que fue un poco duro anoche. Discúlpeme. No tengas cuidado. Es parte de trabajo. Ah, es Sam de seis el ID 8 y Heather cargando a Marybeth que tiene 10 meses. Sí. Mi hija Alexis, mi esposa Amanda. Es linda. Y me acaba de decir que tenemos que encontrar otro nombre. Es maravilloso. Felicidades. ¿Y qué piensas, Bradley? El otro día dijo algo... ...dijo que... ...Dios nos da vida por un tiempo y propósitos específicos... ...y luego nos lleva a un hogar... ...seguro... ...sí... ...un hogar seguro en el cielo... ...sí, esa es la parte que me intriga... ...digamos que lo creo... ...y algo me pasa... ...yo estoy seguro en el cielo... ...¿qué sucede con mi esposa y mis hijos? Quiero decir... ...no hay garantía de seguridad aquí... ...¿qué pasará con ellos... ¿Se desvían mis hijos por no tener a su padre? ¿Amanda pierde la cabeza y permite que un perdedor se mueva a casa con ellos... ...abuse de ellos y les haga una vida de infierno? Mientras yo estoy cómodo y seguro en el cielo... ...dígame que mis hijos nunca van a pasar por lo que yo pasé. Cuando mi padre nos dejó... ...supe que no volvería. Dijo que ya no amaba a mi mamá, pero yo... ...vi claro que tampoco me amaba a mí. A eso es todo, no me está ayudando. No tuve padre Lo que tuve Y tengo aún Es otro padre Uno que nunca me ha dejado Jamás me Abandonará a mí Uno que no te abandonará a ti Ni a Amanda Ni a Alexis Ni al pequeño que viene en camino No importa lo que suceda Está bien No tenga malos pensamientos. Me gustan los regalos. Los niños me hicieron un pastel por nuestro aniversario. Al menos eso fue lindo. Los niños se acordaron y yo no. No te preocupes. guarde un pedazo para mandártelo en el siguiente paquete. Um, puede que sea una idea loca, pero... ¿Podrías coordinar el hacer unas botas navideñas para los soldados? ¿Podrían ir rellenas de regalos y bocadillos como me los mandas? Sí, por supuesto. ¿Cuántas necesitas? Ah... Uh, ...más o menos como mil... ...oh, entonces pediré refuerzos... <ríe> ...sí... Uh, ...creo que puedo pedirle a otras esposas que me ayuden... ...podrías este hacerle un proyecto de la comunidad... ...involucrar iglesias y escuelas... ...es una gran idea... ...¿puedes creer que la escuela empiece en una semana? ...no, increíble... ...¿cómo están? ...están bien... ...Sam está ansioso por obtener la cinta verde en karate... Un momento, ¿tan pronto? Ah, sí, publiqué esas fotos hace dos semanas. Claro. Ah, caray, debo ver eso más seguido. Amor, ¿está todo bien? ¿Te oyes... diferente? Ah, no, no, estoy bien. Lo siento. Ah, en serio, es... Quizás es más de lo que me imaginé es yeah. fácil! Luchense. nos vamos en 30 minutos. <risa> la la 30 próxima, la <risa> próxima vez ¿Qué? me Bien. toca el cape. Bien. <risa> Yo dije que estaba abierto, amigo Sí, pero no eran dos puntos, jefe, eran tres para los veintiuno Vamos, un golpe de suerte, tú lo sabes A menos que tengas un poco de ayuda <risa> Tal vez Sí, vamos Oye, antes de que te vayas, he querido darte esto Sí, amigo, estoy bien, no quiero en amuletos, no No se trata de suerte Mira, si no para una bala o deshace una bomba, no me sirve, ¿entendido? Pero mira, si te hace sentir mejor, he estado hablando con Tania, mucho más Sí, sí, sí, sí no te emociones, ¿de acuerdo? No es tan profundo y demás Mira, no sé lo que tu esposa le dice a la mía Que vas a hacerme No deja de decirme que hablé contigo De modo que... Buena plática oh. Gracias Con un tiro de suerte Fantástico Aquí Ustedes ponen sus vidas en la raya cada segundo De cada día Arriesgan todo para hacer de este mundo Un mejor lugar Y permítame decirles algo Dios no es ajeno al campo de batalla Y es por eso que estoy aquí hoy El cuerpo de nuestro señor La sangre de nuestro señor Ha sido un largo día Darren Estás haciendo un gran trabajo Shonda lo sabes, ¿verdad? ¿Importa? Aunque sea un fracaso como mamá. Es cierto. Unos meses después de que Colby naciera, empecé a poner excusas para no ir a casa. Con el pretexto de que tenía que proveer para él. Y me acostumbré tanto a eso Que no sé dónde empezar ahora Para pasar más tiempo con él Y yo quisiera y... Pues te tengo noticias Trabajemos en ello Papi, por favor. Te lo suplico. Bien, compañeros, vamos. Sí, no. Vas a estar bien ¿Entendido? Sí. Gracias por la ayuda, comandante Trae a papá a salvo, Jesús Y también a papá de mía y mía En su nombre, Amén Nunca había visto a Ellie orar tan intensamente Como si presintiera algo ¿Qué? ¿Qué sucede? Voy a darle a Ellie una lista de cosas por las que orar ¿Por qué? Hubo un ataque de mortero ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Un momento, ¿cuándo? ¿Están todos bien? Bueno, estaban visitando otros lugares ¿Tonia, están bien? Ah, sí, sí, todos están bien ¿Por, por qué no me dijo? Ay, mujer, eso pasa Y tu esposa está muy ocupado Sí, ya lo sé, pero Lo entiendo Solo siento que hay algo Que está sucediendo entre los dos Entre los dos Cariño, escúchame No es entre ustedes dos Es entre ustedes dos y la guerra Gracias, digo Ahora vuelvo Seguro Amanda ah, Hola Hola. Creí que estarías aquí Oí que necesitaban ayuda con las botas navideñas para los soldados Pues sí, pero tú tienes suficientes cosas que hacer Lo sé Creo que necesito hablar con alguien de otra cosa que no sea Elmo ah, Te entiendo Ven conmigo, te quiero presentar a alguien, ¿está claro. bien? Está empezando a ver un patrón aquí, señor Yo me voy Usted toma fotografías graciosas O las ve Y el patrón se repite Sí ¿Cuánto puede uno extrañar a alguien? Oh, no volteé, Pero creo que el capellán necesita alguien con quien hablar Quizá más tarde ahora La silla es toda tuya ¿Qué quiere decir? Tarea especial Es el favorito de Colby, ¿verdad? Cuando estés lista, grábate con esto y léele a tu hijo. No sé qué decir. No solo leas. Pretende que estás sentado aquí en tu regazo, porque cuando tu mamá se lo muestre, así se sentirá. Más que a nada en este mundo. Más que a nada en este gran mundo. Y... Por eso quería leerte una historia que nos gusta a los dos. Cuando te levantas... Con ojos soñolientos... Verás mi cara sonriente Te amo demasiado, te amo tanto Te amo hasta el fondo del mar Yo te amo demasiado Me di cuenta que no ha subido más fotografías recientemente. Pues creí que no las estabas viendo, entonces... ¿Estás ahí, amor? Ah, uh, sí. Es que es hora de la cena, tú sabes. Los niños están impacientes. Hoy perdimos tres soldados más. Me parece que Tony y yo tendremos más trabajo. ¡Mamá! ¡Sam está usando tu cámara! ¡Sam! ¡Deja esa cámara! ¡Estoy tomando fotos para papi! ¡Hijos! ¡No puedo ir a su padre! Oh, oye, ¿les llegaron las botas navideñas? Sí. Quedaron hermosas, amor. No puedo esperar a que sea Navidad. Mis padres vendrán. No puedo creer que tú no estarás aquí. ¡Hijos! ¿Sabes, cariño? No, no, puedo, no puedo hablar ahora. ¿Me claro, comprende? claro que sí. Te entiendo, sí, está bien. No te preocupes, te entiendo. Lo siento. Sí. Adiós. Adiós. Vamos a estar transportando a exinsurgentes unis que ahora pelean con nosotros contra Al Qaeda. No somos los únicos que lo sabemos. De modo que, de la provincia al sacar, Bravo va a neutralizar la oposición al frente con la escolta alfa para llevar a estas fuerzas civiles a entrenarse aquí en la base de patrullas Hawks. ¿Preguntas? Señor, antes de salir, ¿me permite orar? Claro que sí. ¡Hey! Lance Combustible para el camino Oh, esta vez no me lo va a cobrar Gracias De nada Y... Y muchas gracias por lo que está haciendo aquí Nos está ayudando mucho A mí, por lo menos Sí, amigo, claro Oh, mire uh, He llevado conmigo esto a todos los viajes de Falcón Debo decir que para ser un libro tan pequeño tiene mucho por leer <risa> Wow, y hay mucho que no puedo entender Pues ya te puedo ayudar ¿Sí? Sí Bradley 1, Turner 2 conmigo Bueno, nos vemos allá Sí Oye, ¿por qué no te llevas esto? ¿Y qué es eso? <risa> ¡Oh! Sabes hacer negocios, ¿eh? Es solo un recordatorio de que no debes temer Dios te cuida ¡Vamos, júmense! Muy bien Como le dije, me gustan los regalos Bradley, vámonos. Estamos a cinco clicks al norte de Alpha Car. Enterado, Alpha. Jerry, Steve Wonder maneja mejor que tú, capitán. Oye, Turner, ¿qué no dice el gran libro que amas a tu prójimo? Uh -huh. El sentarme junto a usted, comandante, me hace su prójimo. No, no, no, no. No lo puedo creer. Mi chapstick voy a tener que usar el túnel Stevie. No, nadie usa mi chapstick Vamos, amigos, solo trata de amar a tu prójimo. Mira, te lo compro. Es que mis labios están súper resecos. Te propongo algo. Si pasamos por una tienda, Walmart me detengo. De acuerdo. Ah. <risa> ¿Y el laberinto? Uh... Sí, claro, vamos. Los esperaremos en la entrada principal. por a Chicos, no se separen. Sí, tengan cuidado. Venga ah, por acá. Ok. ¡Vivo caballeros! ¡Once en punto! ¡Tengo un hombre! ¡Repito! ¡Un hombre! ¡Nuestra escolta! ¡Estamos buscando un camión de 12 pasajeros! ¡Bradley! ¡Que ves de arriba! Se ve bien Techos despejados ¡Oh, oh, oh! ¡Café! ¡Eres lo máximo! ¡Mmm! ¡Oh! Casi muero con los resecos. ¡Oh, eso no puede ser posible. Está bien, Whitze, ¡Llévalos a casa. ¡Uh! Capellán, capellán turno, el falcón está localizándolo. Hay una emergencia en casa, señor. ¿Darren? Heather, ¿Por qué tardaste tanto? Oh, lo siento, amor. Yo, yo estaba fuera de la base y no me podían localizar. Oh, fue horrible. Uh, nuestra chiquita Ellie. Ellie. Ellie, ¿qué le pasó a Ellie? ¿Está bien? Sí. Sí. Está bien, está bien. Ahora está estable, gracias a Dios. Bueno, ¿qué ocurrió? Estábamos en el uh, festival de otoño Y los chicos andaban jugando en el laberinto Y había paja Y y no puedo creer que no me percaté ¿Y dónde estaba su inhalador? Yo no sé No No puedo preguntárselo ahora Sí, perdón, no Pero ella está bien, es lo que importa ¿Cómo estás tú? No estoy bien No puedo dejar de temblar Amor, pensé que la íbamos a perder Pero no fue así ella está bien. Yo lo sé, lo sé, mi amor. Es que... Este fue el peor día para mí sin tenerte aquí. Sí, sé que es muy duro. Hay alguien ahí contigo, ¿verdad? Sí, sí, Tony está aquí sí, con sus hijas. Pero ella no eres tú. Ella no es el padre de él y yo... Cariño, yo... cariño, yo entiendo, ¿sí? Me siento tan sola con todo esto y solo necesito... Amor, lo comprendo, ¿sí? De acuerdo. ¿Qué fue eso? No estoy... Solo trato de decirte que... Te extraño Si supieras qué me pasó, hoy, si tuvieras idea Bueno, entonces, ¿por qué no me lo explicas, por favor? Soy toda oídos Tengo... Tengo que irme ¿Cómo? Darren, acabo de... Comunicarme contigo Lo siento, tengo que irme ¿Amor? Sí, claro Tengo que estar con Elia, así que también tengo que irme Ok, manténme en tanto Jacobson subió a su trineo. Para dejar caer unas cuantas cargas de su M249. Yeah! Y los insurgentes huyeron de su furia navideña. Sí, vamos, hey, vamos, hey, vamos, sabes cómo. Pero lo escuché decir. Mientras emprendía la retirada. ¡Feliz Navidad a todos y buenas noches! Yeah! ¡Feliz Navidad! Sí. ¡Feliz Navidad! ¡Tropas! Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Tropas! Sí. Gracias! Gracias a todos por su trabajo, su sacrificio, su esfuerzo. ¡Frua! ¡Frua! ¡Frua! ¡Frua! ¡Venga por ellos! ¡Frua! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, sí. feliz Navidad! Oh, ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! <risa> Hola capellán, ¿se puede? Hola Alas, pasa ¿Cómo está? Bien, ¿tú? Bien, gusto en verlo eh, Por su generosidad, supe que su esposa fue la que mandó todas esas fotos de Elijah ¿Verdad? <ríe> Así es ah, Ya quiero conocerlo No falta mucho, hermano Uy, más carne seca, me encanta ¿Sí, verdad? ¿En serio? Me tuve que aguantar hasta ahorita <ríe> ¿Qué es lo que está planeando? ¿Servicio <ríe> de pascua? Sí, ¿vas a venir? ¿Está bromeando? Soy un creyente genuino de hueso colorado Por supuesto que voy a ir mm -hmm. Mm -hmm. Sí, vienes mm -hmm. Me acabas de dar una idea Ustedes, damas y caballeros Saben mejor que yo lo que significa ofrecer la vida por el bien de otros Y uno de los desafíos aquí, y en casa Es que a menos que uno lo haya hecho, que lo haya vivido Es difícil apreciar lo que se requiere para hacer tal sacrificio ¿Saben ustedes quién más pudo vivir ese tipo de vida? ¿Quién sacrificó su vida para que otros pudieran vivir? Jesús. Él vino, se dio en sacrificio y resucitó para mí. Para ustedes. Para que pudiéramos vivir. Y si eso no les da esperanza y confianza en un Dios que los ama y que está dispuesto a darlo todo por ustedes, no sé qué lo hará. Y de eso es lo que se trata este día de resurrección, es un día de esperanza, para todos. Si algo he aprendido de ustedes es que saben cómo entregarse por completo. Y no hay mejor día que el de resurrección para entregarse por completo a Jesús. Especialista militar Lance Bradley Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bien, vengan todos, vamos Bien, alertas en los tejados y las ventanas. Vigilen el camino. Cualquier abuela. Niño. Ganado. Todos los escollos. Siguen las normas de combate. Y no pierden la vida. ¡Hua! ¡Hua! ¡Hua! Bueno, hey, eh. Capellán. ¿Por qué no hace lo que usted acostumbra? Predique, capellán. Aquí vamos. Los engreídos me han tendido una trampa. Los lazos de su red... ...han tendido trampas a mi paso. Mas tú. Tú eres mi salvador poderoso. Tú me proteges en el día de la batalla. Uh -huh. Así es. No satisfagas los caprichos de los impíos. No permitas que sus planes prosperen. Amén. Amén. Amén. Amén. ¡Vamos por ellos! ¡Ah, oh, eh, hey, capellán! ¿No viene? ¿Por qué? Ay, no. Tengo muchas juntas. Quieren que comiencen a empacar. Además, no me necesitan. Tienen ya algo mejor. Nos vemos luego. Sí, señor. Fue demasiado real. Sí. Aún para mí. No quería endulzarlo. Esto va a tener que esperar unos años Diez antes que Sam lo pueda leer Y me da gusto que Heather nunca tenga que verlos Sí, lo sé He estado muy preocupada por ti Ni antes de que se me olvide Gracias Tu presencia aquí Ha marcado la diferencia en lo que voy a hacer Una vez que regrese ¿Cómo en qué? Pues no lo sé. Creo que quizás no voy a ser tan mala mamá después de todo. Tal vez ya no voy a pelear tanto con mi mamá. ¿Quieres cargar una de estas ahora? Lo voy a extrañar, capellán. Yo a ti. Bueno. Pollo la milanesa. Ni siquiera sé lo que es eso. Yo ni siquiera sé cómo se dice. Necesitamos hablar, capellán. Acabo de recibir una llamada para informarme que Alfa y Bravo estaban en su patrullaje final cuando pisaron una mina. Con todo respeto, señor. Vaya el grano. Lo siento. Sé que era tu amigo. Perdimos a Lance Bradley. <coughs> ¿Alguien más? El hombre más cercano, Michael Lewis Fue a sacar al lance de los escombros Y hubo una segunda explosión Por lo que escuché va a sobrevivir Pero no creo que salve las piernas Con miedo Pero tú nos has dicho Que no tenemos que temer Eres fuerte Eres valiente Eres valiente y vas a salir adelante. Vas a salir adelante, ¿de acuerdo? Bien, ok. Ok. Ian Turner siento que ella perdió a su padre también pero créame él probablemente lo amó a usted y estaría orgulloso de usted como cualquier padre lo estaría Leans, posdata disfruta la carne seca, luego me la paga Pero llegó. Esté listo en cinco minutos. El señor es el baluarte de mi vida. De quién temeré? Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del señor. En la tierra de los vivientes Usted puede capellar Somos bendecidos de estar vivos Y al regresar a casa Debemos prepararnos para nuevos desafíos Ansiedad Enojo Depresión Aún la idea de que sería Mejor no seguir viviendo más Rechacen estos enemigos y busquen ayuda Solo pídanla Recuerden su armadura Velen en su espíritu Y vencerán Bienvenidos a pac -Dance su primer día en la base de operaciones de avance Falcón. Hoy se nos unen en la lucha para destruir a Al Qaeda y a sus herederos a fin de estabilizar esta nación y mantener a los Estados Unidos seguros. Cuando terminas con eso, ¿puedes ir por tu hermana? Uh -huh. ¡Darren, la cena esta lista! Gracias, cariño. Puedes ir por Ay, el fa? Sí, señora. ¡Darren! Oye, ¿me escuchaste? La cena está lista. Sí, Tony y las niñas se fueron anoche para encontrarse con Michael en el Hospital Walter Reed. Yes. Lo siento. Lo um, siento. Hacen esta lista, Darren, amor. ¿Te incomodé en la cama? No ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No me dejes dormir Son muy buenas noticias Me alegra que estés bien Tal vez estoy todavía en shock, no lo sé, pero... Sí, claro ¿Y tú? Um, en otra ocasión Tenme al tanto, ¿de acuerdo? ¿Tonia? Uh, sí, lo haré Adiós Los quiero tanto, hijas Lo siento tanto Miren, les prometo a las dos Que voy a hacer las cosas bien esta vez Voy a ser El tipo de hombre que... Voy a ser el tipo de hombre que... ...del que ustedes estén orgullosas. Está bien, papi. Ya lo estamos. Hola, Colby. ¿Cómo te va? Perdón que llegamos tarde. Hoy experimentamos algo de ansiedad. ¿Colby? Oh, no. No, él. Yo. Oh, mamá. <risa> mamá va a estar bien, ¿verdad? Sí. Ven. Vamos, Colby. Me da gusto de que hayas venido. ¿Sabes? No hubiera sido lo mismo sin ti aquí. Bueno. Ok. Darren. Venga, que no hables Me estás asustando, amor Amor, háblame ¿Qué pasa? No me toques Está bien Está bien Por favor Vete a la cama 3 tres de la mañana, Darren. ¿Dónde has estado? Un muchacho de la base tuvo una crisis. Perdiste la cena y de mandar a los niños a la cama otra vez ¡Darry! ¡Oh! ten más cuidado! ¡Acabo de dormir a los niños! ¿Cuándo prendemos eso? Déjame ver No, me voy a la base a que me suturen Sí, bueno, como quieras, escapa He podido estar sola los últimos 17 meses Lo siento, pero ¿qué significa eso? Ya regresé, aquí estoy No, no estás aquí no conmigo, ni con los niños He sido muy paciente He tenido compasión Te he dado tu espacio Hasta he manejado las cosas para proteger a los niños Ay Dios, ¿protégelos de qué? No sé, es que no te reconozco así Estás enojado Y distante Y malhumorado Y lo que más me mata es que sí sabes cómo estar presente Si Michael te necesita, ahí estás para él Es que él ha pasado por mucho Yo he pasado por mucho ¿En serio? ¿Cómo? Uh, pues no sé, quise solo que he criado a tres pequeñitos sola Sin mi pareja Y encima de eso Darren Estrechado En mis brazos A esposas Y madres dolidas Y a sus bebés llorando He visto y sentido cómo sus corazones se hacen pedazos ¿Y tú no crees que he pasado por mucho? Entonces quieres hacer de esto una competencia No, es solo que Quiero saber por qué Quiero saber por qué de algún modo, puedes estar ahí con esos hombres y te rehusas de hacerlo por tu propia esposa e hijos. ¡Esos hombres me necesitan! ¡Yo te necesito! ¡Tus hijos te necesitan! No lo entiendes. Ni nunca lo entenderás. Dios, no puedo verte la cara. No puedo con esto. Necesito suturas. Oh, oh por Dios. Vaya, ah, veo la palabra, muerto Pero ¿Quién es Coscro? ¿Qué están haciendo? Ah, solo queríamos leerlo ¡No importa lo que quieras hacer! ¡Pero te lo di para que ¡Esto no es odios. mío! Y podrás leerlo cuando yo lo diga ¿Qué está pasando? ¿Qué les hiciste? ¡No Por les favor. hice nada! ¡Por favor, no peleen! ¡Les dije que no se metieran en mis cosas! ¡Ya basta, Darren, ¡Vete! ¡Vete! Ya no eres bienvenido en esta casa no, no abandonaré a mi familia. Necesitas ayuda. Y yo no te la puedo dar. la base y pide ayuda. ¡Vete! Para entonces ya no podía ni escucharme a mí mismo. Repartirle a otros fe le hizo daño a mi propia confianza. Ay, ¿qué es lo que me pasa? ¿Y si Michael estuviera aquí? Cálmate, Darren. Él no está aquí. Y tú no lo hubieses dicho si estuviera. ¿Ah, no? No puedo creer lo que le he dicho a mi familia, las cosas que le dije. Todo lo que Lance y Michael comenzaron a creer y ahora uno está muerto y el otro es un padre sin piernas. ¿Cómo me creería Michael ahora? Veamos si escuchaste lo que acabo de escuchar. ti te dejó de interesar hablar de ti sobre Dios. Y tenías miedo de que la realidad le hiciera daño a tu mensaje y a la capacidad de Michael de creerte. Usted sabe lo que quise decir. Creo que lo sé. Y como le pasa a cualquiera de nosotros que ayuda a los demás a confiar en Dios, el enemigo te hizo poner su confianza en ti. No, yo confiaba en que Dios protegiera a esos hombres. Y no fue así. No... No, tú confiaste en que Dios haría lo que tú pensabas que él debía hacer. Muéstrame a cualquier creyente y yo te mostraré a alguien que o ha hecho lo mismo o está a punto de hacerlo. Todos hemos dudado, hijo. No creo que exista la fe sin que haya dudas. Tuve muchos veteranos que trabajaron para nosotros, pero nunca un capellán. Después de 15 meses en el desierto ¿Estás seguro de que quieres Venir a trabajar en la tierra? Es diferente tierra, señor Diferente tierra Nunca olvidaré que Michael trató de salvarlo Y Michael lo volvería a hacer Diez veces más Especialmente ahora que su corazón es diferente Es tan... agridulce. Oye Todo va a estar bien No te preocupes por mí ¿Por qué no? El dolor es el dolor Y nuestro dolor no es el tuyo menos intenso ¿Qué tienes? Nosotras tres tenemos una carga muy pesada, ¿saben? Es difícil ver la bondad de Dios en medio de todo esto Esto es lo que sé, cariño Sin lugar a dudas, esa mina nos devolvió a Michael A las niñas también Eres una persona diferente ahora y si eso no es evidencia de que hay un Dios bueno obrando aquí, que nos ha traído algo mejor por medio del dolor, ¿entonces qué es? Así es que ahora me toca a mí confiar en él, que sabe lo que hace, lo cual más vale que sea cierto, porque es lo único que me mantiene estable. Creo que los chicos entienden que usted siente haberlos tratado como lo hizo Pero en cuanto a ustedes dos, les recomiendo que comiencen a revivir los buenos recuerdos Recuérdense el uno al otro lo que tenían antes de conversar algo nuevo Heather, ¿puedes escoger uno? ¿Uno? Claro, um, el día que nos conocimos estaba tomando fotos en el campus y él pasó por ahí con su motocicleta en medio de los crisantemos que yo estaba fotografiando y arruinó las flores. Y mi foto. Y resultó que él era el conferencista invitado en la reunión del Ministerio Cristiano y vi que este hombre tenía un corazón sensible a Dios. Darren, ¿qué tienes? Bueno, ese es el problema. ...cualquier cosa importante... ...él se bloquea. Los recuerdos son solo... ...cada vez que intento recordar... ...cada vez yo... ...las cosas que no quiero recordar... ...toman el control... ...como si... ...como si hubiera una... ...pared en mis recuerdos. Es normal, Darren... ...es normal. Y Heather... ...el estrés postraumático es... Uh, ...un inundador mental... ¿Quieres pensar en algo y... ...es arrasallado por algo que no querías recordar? Toma tiempo... ...una reconstrucción de las herramientas y músculos... ...que utilizamos para el control de nuestros pensamientos. Se me acabó el tiempo. Darren... ...no voy a medir esto con un reloj, no es justo. ¿Y qué quieres que te diga? Estaba enojado... ...con Dios... ...conmigo mismo... ...con miedo al dolor... Temeroso de haber sido un impostor porque mi fe nos quedó mal. Entonces háblame de eso. Temor, enojo, dolor. Yo puedo con esas cosas. Yo puedo. Con lo que no puedo es con el distanciamiento. Me cierras las puertas y me alejas. Digo, eso es lo que... Es lo que me duele. Eso es lo que me da miedo. Tú eres mi mejor amigo y me has estado tratando como un extraño y no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué el distanciamiento y el silencio hacia mí cuando puedes venir aquí y hacerlo todo por él? Porque estoy avergonzado Sé que te estoy fallando Y quiero mejorar, pero es que... No sé cómo... Amaba a esos hombres Y él se los llevó y se supone que eso debe ser aceptable para mí y no lo es. Estoy aterrorizado. Porque te amo a ti y a los niños mucho más. Eso fue divertido. lectura algo ligera para ver cuando estés lista. Sigues viviendo de rodillas... Hola amigo... ¿No te oí llegar? Bueno... Es porque estoy en modo sigiloso... De acuerdo a los lineamientos militares... ¿Ya estás de regreso? Sí, mira ese... ese es el problema... Regresé pero... Mi vecino ya no está... El capellán Rogers me ha ayudado mucho... He podido ver lo que había perdido... Tu armadura, hermano, eso es. Es un poco más complicado que eso. Bueno. Entonces. Um, ¿Por qué estás enojado? Nuestras esposas son amigas, dejo, lo acabo de escuchar. No necesitas que te cuente. Oye, no soy yo el que se enoja. Vamos, ¿Estás amigo. enojado con tu esposa? No. ¿O conmigo? No. ¿Con quién? ¿Contigo? ¿Acertaste? No, no, no. No, no, no. no es cierto. Veamos, señor Capellán. Dígame la verdad, porque has estado sobre mí desde el día en que nos conocimos. Y eres, un farsante ¿Por qué no puedes decírmelo? Eso es lo que eres Tengo miedo, ¿de acuerdo? No entiendo no te cómo... te pregunté de qué tenías miedo, te pregunté por qué estás enojado ¿Estás bromeando? Mírate a ti mismo, mira Lance, mírame a mí Dios es mi vida ¿Y qué pensaba él, ah? ¿eh? Por fin llegamos a algo Escúchame, hermano Cuando recogí ese pedazo de aluminio del piso Nunca pensé que contenía la promesa de que regresaría entero y tampoco Lance Unos cuantos minutos después de la explosión Lance sabía que no sobreviviría Su cabeza sangraba, se desvanecía Pero sabes lo que me dijo Me dijo que Estaba contento de llevar Su casco Sí, sí, no estaba hablando de que le da el gobierno Casco de salvación Así es Tú se lo diste, ¿de acuerdo? Yo lo, yo lo vi morir con... Una sonrisa pasible en su rostro Gracias a ti Él estaba preparado Gracias a ti yo estaba preparado La única razón por la que aún estoy aquí es que Tengo que hacer las cosas bien esta vez Así que no, mira No pierdas tu fe por lo que nos pasó a Lance y a mí No quiero ser cargo de conciencia Así que escúchame. ¿Qué vas a hacer al respecto de tu mujer? ¿Cuándo fue la última vez que la llamaste? Me gusta fotografiar a la gente... Capturar expresiones, sonrisas, recuerdos Momentos que nunca van a vivir exactamente de la misma manera jamás Y registrarlos para la posteridad Porque nunca sabes, cuando tomas la foto Lo que significará algún día Por eso soy fotógrafa Muchas gracias Gracias, señora Tony. Y ahora, hablamos de Ellie, Darren Turner. Gracias por aceptar mi invitación, señor Turner. Es un placer. Um, hola, chicos. Eh, pues, trabajo en el vivero de Grodell y me hago cargo de los árboles y las plantas. Flores, como los los grisantemos. hasta hace unos meses era de capellán del ejército un soldado verdadero está tan convencido de que la gente buena merece vivir en paz y libertad que está dispuesto a arriesgar las cosas más valiosas de la vida con tal de ayudarlos y todo soldado que sirve en la guerra regresa con una medalla lo que pasa es que en ocasiones no lo ves porque está por dentro No me siento como un héroe Porque para mí Los verdaderos héroes Son las familias de los soldados Que también tienen medallas En sus corazones Como mi propia familia Entendía. Y por apoyarme en él cuando debía apoyarme en ti Uh -huh. Chicos, necesito su ayuda. You are... Oye, Turner, el tipo que hace las entregas anda fuera. Pues. ¿Llevas esto al parque freedom a las seis? ¿Qué es todo esto? ¿Tú hiciste esto? Quería hacer algo especial para ti. Disfruté de la lectura, de la lectura del otro día, amor Pensé que lo sabía, pero no tenía ni idea De lo que viviste, lo que tuviste que sobrellevar Lo que aún sobrellevas Lo siento tanto No tienes nada de qué sentirte mal Y ahora me doy cuenta de que en verdad querías contármelo ese momento antes de que nos casáramos, ¿sabes? Parada en la lluvia Mientras cambiaba la llanta de tu auto ¿Y qué pasó? Es un recuerdo favorito ¿Cómo? Pero se acababa de terminar contigo Por segunda vez Sí Pero fuiste tú quien llamó Supe que no terminábamos Te extrañé. ¿El ejército extraña a un buen hombre? Capellán Rogers, señor. Me da gusto verte, Darren. ¿Y a usted? Escuché que las cosas van bien para ustedes. Así es, y quiero que se quede así. El hogar es donde debo estar. Mm -hmm. Recibí una llamada de... un buen amigo en Fort Campbell. Sus fuerzas especiales necesitan un capellán. Las movilizaciones de las fuerzas especiales son limitadas y cortas. Hasta conseguirías el ascenso a Capitán que Jacobson quería para ti. Me honra, señor. En verdad. Y lo siento. Como dije... ...el ejército extraña a un buen hombre. Hola, chicos. Creo que va a haber acción en el fuerte bombo Ahí los veo, en 2.5 segundos. Oh, ¡Caray! ¿Sabes? Creo que debemos llevarnos el fuerte con nosotros cuando nos mudemos. Cuando aceptes el trabajo ¿De qué estás hablando? Me dijo un pajarito, así que... Hablé con el capellán Rogers ¿Quién es usted y qué ha hecho con mi esposa? Mira, ya sabemos qué esperar Y sabemos cómo prepararnos Y los dos sabemos qué es esto A lo que ha sido llamado Capitán, es nuestro llamado. ¿No? ¿Mm? A todos aquellos que presenciarían estas presentaciones, saludos. Esto certifica que el presidente de los Estados Unidos de América, autorizado por orden ejecutiva, concede la medalla de la estrella de bronce al capitán Devin A. Turner de la Armada de los Estados Unidos. Presentarse. Muchas gracias. Esto es uh, muy especial. Ha sido como un profundo honor que he servido a mi país. Pero solo estoy ante ustedes hoy porque Jesús es mi roca. Y porque tengo una familia que me ama y cree en mí. Y amigos que nunca me abandonan y es también la razón por la que voy a continuar sirviendo tal y como se me ha pedido con todas mis capacidades mi familia y yo nos hicimos una promesa de protegernos mutuamente de todo lo que intente dividirnos y la mejor manera de hacer eso es poniéndonos la armadura de dios así que hoy los animo a vestirse por fe el cinto de la verdad de dios la coraza de su justicia El calzado de su paz El escudo de la fe y su poder contra los enemigos Su yelmo de salvación Que se encuentran en él Y la espada de su espíritu poderoso y lleno de gracia Pensé que sabía lo que significaba ponerse la armadura Esto es lo que aprendí a nadie se le promete el mañana. Así que ahora pongo mi fe en quien tiene todos mis mañanas en su mano. En cuanto a mi familia y a mí, es la única manera de vivir. Amigo, tú eres Colby, ¿no? Hola, Ana. Un placer conocerte. Hola, sí. ¿Qué es esto? Las barras se le ven bien, señor. Así es. Me ¿Sí? veo más alto, ¿no? Sí, algo. Un poquito. Ya lo tenía en la mira, señor. Por eso... Oh. Esta película está dedicada a los capellanes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y los soldados que han servido con valentía para proteger nuestra libertad. You gotta have some